Vestido estampado con lila para bebés de 3 a 4 meses. Vamos a coser por laterales. Luego de coser por laterales vamos a colocar las mangas colocando estos faralados en las sisas. Luego de colocar las mangas vamos a doblar un centímetro en la parte superior dejando un orificio para colocar una cinta elástica por todo el contorno. Para la parte inferior Vamos a colocarle un faralado, por acá lo tenemos, jugando con la combinación de colores, esto va en la parte inferior y para el cura pañal nos guiamos del patrón y vamos a cortar y a coser por laterales. Vamos a colocar la cinta elástica dejando un centímetro por todo el contorno y obtenemos este hermoso conjunto para bebés.